A dónde vamos a parar, mamá. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Dime tú, a dónde vamos a parar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Auditivo, entro la prueba de que sigo. Que el destino es loco y que como el sigilo. Si el tiempo no es bueno, que tampoco sea nocivo. Dentro de una ilusión hambrienta que me que grita al oído y que, que me despierta. Estas ganas de mandar toda la mierda, de hacer rap por semanas sin abrirte las puertas. La verdad no está oculta, está muerta. La cambiaron por. De doscientos y de 50 Cuenta cuántas veces vendrá Mucho menos de lo que se Cuántas cuentas que no saldrán jamás Y mucho menos me saldrán las ganas de ir a trabajar ¿A dónde vamos a parar, mamá?